puedo quitar. Sí. <ríe> bueno, señores, las cosas de fuera de cámara, es otro programa. Sí, señor. ¿Verdad? Es, ¿Eh, Carolina. Sí, sí. Mira, la la verdad es que, que nosotros tenemos como país que darnos las oportunidades de transformarnos. Y tiene que ser una transformación y lamento que a muchos le parezca de golpe, porque el que escuchó a Eury Cabral da más que pena, se lamenta uno de ver a un individuo que producto de su relación de comercio, profese... Y personal. Y personal, profese una simpatía y una especie de de idolatría a su amigo Danilo que se refleja en su cambio de vida del cielo a la tierra cuando cientos de millones en, en, en publicidad cientos de millones en publicidad al punto que a diario recibía una suma importante de una institución ya le llegará a él su turno y recuerden que cuando llamaron a, a investigar, que no era de, acusando a Martínez Pozo sobre el tema de Odebrecht, Eury llegó a llorar en la radio. ¿Y ¿Cómo es posible que un gobierno de mi hermano Danilo Medina se le haga algo así a, a, a Julio Martínez Pozo? Hay que tener cuidado para usar estos medios. Porque de vela las debilidades humanas, si usted no está muy claro en cuáles son sus principios y su, y, su, y su deber como ciudadano. Pues entonces, dentro de todo esto, encontramos a un presidente que aprovecha, a un expresidente que aprovecha el dolor y la y la lamentable escena de ver una familia despedir a un ser querido que tomó la decisión y con él se llevó muchas verdades, muchas historias. Aunque el propio Danilo trató de relatar allí una supuesta conversación con su amigo, y que no creo que sea ese tipo de conversación el que está acostumbrado Danilo y cuando se está en problemas problema como la que se tiene hoy. Pero sí trató o dejó entrever que más que una real lucha contra la corrupción por hechos que están previamente investigados por Nuria Piera, que es a raíz de ahí que empiece el peca a perseguir y a buscar y a indagar para comprobar. Y ya se develó el por qué fue el domingo. Es que días anterior se presentó en una de las casas vigiladas de Santo Domingo, propiedad de Alexis, que en el 2013 no poseía nada de esto, si no es cuando empieza su proceso ascendente como un pyme o como un emprendedor, y que precisamente en las declaraciones 2013, ante el Congreso, ante la Asamblea Nacional, el presidente dando sus memorias, estableció la necesidad de invertir en restablecer el sistema de salud en la República Dominicana. Pues desde ahí se forma una empresa de Alexis Medina, y esa empresa es la que se encargado o la que tendría la responsabilidad de la remodelación de 51 centros de salud del país, con datos reales. Es decir, que la alocución que hizo Danilo para aprovechar y defenderse y tratar de limpiarse en una conversación con el que no está en vida ya, frente al férretro y frente a los dolientes, que es peor aún utilizar el escenario. Pero como Dios, no de, como Dios es justo, y el otro amiguito no descansa. Ellos en ningún momento han contado con el favor de Dios. Porque todo les sale mal. Y el que anda por el otro lado le sale mal. Resulta que el hijo de Prieto, del, del, del fallecido. Y creo que hoy va a haber un informe de eso en CDN. Porque tuvieron acceso a la a las declaraciones de ese joven o esa persona, donde asegura que su padre le develó que hizo algunas cosas o participó en algunas cosas por mandato de superiores, lo cual contrasta o contradice las palabras frente a la familia, de que quiso morir con dignidad a ser moralmente destruido. Pero claro, estaba hablando con usted, usted dice, y lo que estaba ahí no se podía tapar, prefirió quitarse la vida. No había otra forma. ¿Será eso, Danilo, lo que pasa con la relación esa que usted develó, que la desmiente en las declaraciones de al PECA? o al ministerio público, el hijo uno de los hijos del, del suicidado. Ustedes se dan cuenta de lo que es que estamos hablando. Pues miren, esto no va a quedar ahí. Este es uno de tantos casos como es el de educación que decía Robert. Tiene que investigarse todo. Al punto que hoy yo mandé una imagen que por favor el chamo, me la coloque. De que no solo en las instituciones populares del país que generaban como caja chica, como dijo Lucía Medina, que eran caja chica de, de Danilo, y ella lo dijo porque yo puse aquí la grabación, ahora resulta que el Departamento de Banco de Estados Unidos investiga Retiro en efectivo por la Junta Central Electoral para elecciones en el exterior. No se le capó una cuenta a ese grupo que gobernó. Porque que yo sepa, una institución que le corresponde trabajar en composición con los partidos para armar las elecciones la parte que se da en el extranjero no es posible que se tenga necesidad de dinero en efectivo que no sea la erogación de cheques y, y fondos para cosas específicas no para activismo político pues se hizo activismo político con la cuenta de la Junta Central Electoral lo está investigando el tesoro de los Estados Unidos la asociación, la, la entidad de bancos por los retiros irregulares que hizo la entidad en el pasado gobierno, señores. Mira, eso hay que cogerlo un poquito con pinza, porque eso está en redes sociales y no hay ninguna no, este, confirmación esta de, es, la, de ninguna entidad en Estados Unidos. Sí, no, <coughs> la entidad, Departamento de Banco de Estados Unidos investiga. Sí, pero ¿quién manda esa sí. información? ¿Quién la da? En esta parte la manda el periódico El Nuevo Diario. No búscalo okay. El diario.com.do punto punto que es una, un, un periódico de... Lo que me parece extraño es que el, el, el gobierno norteamericano o una entidad gubernamental ah, norteamericana plantee el que está investigando los retiros porque es que tus cuartos son tuyos y tú los retiras como tú pero quieres no, cuando que tú quieras una a quien le interesa esa investigación es a la República Dominicana claro. no, a, no a los norteamericanos no. entonces por eso es que te digo hay que cogerlo con pies. pero no es que el nuevo, el nuevo staff de la Junta Central Electoral ha puesto en, en evidencia que está haciendo un levantamiento de lo que está recibiendo, incluyendo que está proponiendo hoy la posibilidad de reforma tanto a la ley de partido como sí. a la de la misma propia Junta. Sí, okay. ¿Me está entendiendo? Sí, sí, perfectamente. Es decir, que no es casual, ni porque los Estados Unidos se, in, se interesen es que hay un interés de transparentar las operaciones a partir de esta nueva administración en la Junta Central Electoral. ¿Entiende esto? Estamos claros de que no se moviliza si no hay un interés de particulares. Y en este caso el, la, el gobierno de la República Dominicana tiene que, que permitir que se investigue entonces esas operaciones aquí como allá. Señores, muchas gracias. Bueno, gracias a Francis Rodríguez por el comentario. Vamos inmediatamente nosotros, señores, a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Adelante. Gracias.